Hola, analicemos la siguiente oración. Los novios han sido fotografiados desnudos en el parque. Siempre decimos que el primer paso es entender la oración. Y en este caso parece que a alguien le han pillado en alguna postura o situación inadecuada. Pero ¿quién ha hecho las fotos? ¿Se sabe quién ha hecho las fotos? No nos lo dice la oración, ¿verdad? Para eso sirve la voz pasiva, para esconder... O quitar importancia al agente, a quien realiza la acción, y dar importancia a la persona, animal, cosa, sobre quien recae la acción. Porque en este caso el verbo es han sido fotografiados. Es un verbo en voz pasiva. Es una oración simple, un solo verbo. Ojo, no son tres verbos, ¿eh? Han sido fotografiados. Es un solo verbo en voz pasiva. Los novios son el sujeto, han sido es plural, si dijéramos el novio nos obligaría a cambiar también el, el, el, el número del verbo, el novio ha sido fotografiado, los novios han sido fotografiados, concuerda el sujeto con el verbo, pero como hemos dicho antes es un sujeto paciente, grupo nominal sujeto paciente, si es grupo nominal ¿cuál es el núcleo? novios y los es un determinante. Han sido fotografiados desnudos en el parque es el grupo verbal, predicado verbal. Como es grupo verbal, el núcleo tiene que ser el verbo. Han sido fotografiados. Y ahora viene la dificultad. ¿Qué es desnudos? Desnudos responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo han sido fotografiados? Pero a la pregunta ¿cómo? puede responder un adverbio, en caso de ser una palabra invariable, y entonces sería un complemento circunstancial de modo, cómo han sido fotografiados, pero también a la pregunta cómo han sido fotografiados, a la pregunta cómo, responde un complemento predicativo. El complemento predicativo es ese falso atributo. Es esa palabra que responde a la pregunta cómo, pero es una palabra variable, no es un adverbio. Porque fijaos, los novios, desnudos, si fueran las novias, desnudas. El novio desnudo. Por lo tanto, desnudos es una palabra variable. Concuerda con el sujeto. El complemento predicativo puede concordar con el sujeto o con un complemento directo. Acordaos, complemento predicativo es esa palabra que responde a la pregunta ¿cómo? Pero es una palabra variable, no es invariable. Porque si fuera invariable sería un adverbio y sería un complemento circunstancial de modo. En este caso es grupo adjetival complemento predicativo. Y nos queda en el parque, que es un grupo preposicional complemento circunstancial del lugar donde han sido fotografiados. Al ser grupo preposicional tiene que tener núcleo y término. El núcleo es la preposición, el grupo nominal término es el parque. Al ser grupo nominal, parque es el núcleo y el es un determinante. Gracias.